para todo público. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Ciudadano en este jueves 27 de julio. Revisamos los titulares. la vía Damas, que beneficiará a 3.200 personas, en Manabí, Senesit informó los detalles del proceso de admisión a instituciones de educación superior. El proyecto minero Fruta del Norte genera un impacto positivo en la economía de la provincia de Zamora, Chinchipe. Y en lo internacional, segundo fracaso republicano en el Senado de Estados Unidos para derrogar la reforma sanitaria conocida como Obamacare.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 que es el objetivo número cuatro, también valorizar y respetar el patrimonio, la dignidad humana, la identidad a través del patrimonio cultural, material y material, y también uh, ciencia, nuevas tecnologías, acceso a la comunicación, a la información, uh,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 Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora nos vamos al Cantón Pichincha de la provincia de Manaví, donde el vicepresidente de la República, Jorge Glass, inauguró la vía Damas Puerto Conguillo. La obra tiene una inversión de casi 9 millones de dólares y beneficia a más de 3.200 personas. 33.5 kilómetros de longitud y 7.2 metros de ancho tiene la vía Damas-Puerto Conguillo, que es en el Cantón Pichincha, en la provincia de Manabí y fue rehabilitada y entregada. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, participó en este evento. Alrededor de 3.250 personas se benefician de la rehabilitada vía Damas-Puerto Conguillo, ubicada en el Cantón Pichincha, en la provincia de Manaví. El segundo mandatario, Jorge Glass, junto con autoridades locales, entregó esta obra que hará que agricultores y ganaderos transporten su producción en mejores condiciones. Pero tengan ustedes la certeza de que distintamente de donde estemos, estamos trabajando para ustedes, para los campesinos de mi patria, para los agricultores de mi patria, para los jóvenes de mi patria para generar mejores condiciones de producción y eso va a generar más empleo y va a generar más prosperidad para todos. Gracias, gracias por este, esta importancia que le han dado al campesino. Por su parte, el prefecto de Manaví, Mariano Zambrano, indicó que al hacer una carretera se hace desarrollo. Y por eso estamos despiertas, porque esto es parte del desarrollo, es parte del crecimiento que queremos los ciudadanos en Montuglo. Este proyecto vial además permitirá la recuperación de la actividad económica de los habitantes. Porque esta vía definitivamente va a facilitar la movilidad, los desplazamientos, la accesibilidad a las diferentes comunidades. Y esto generará turismo, generará emprendimiento, generará mayor eficiencia para sacar los productos. Además, el vicepresidente destacó que al tener 10 kilómetros de carretera de primer orden, representa para los ecuatorianos 1.300 millones de dólares en ahorro por año. Esta mañana la Cenecit brindó una rueda de prensa para informar los detalles del proceso de admisión a instituciones de educación superior, que se aplicará este 2017. Gracias al diálogo en el sector educativo, se logró un incremento del 32% en la oferta de cupos de instituciones de educación superior. Así lo informaron las autoridades de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID. En este contexto, 2.804 carreras forman parte de la oferta pública y privada de las universidades en el país. Hemos puesto en circulación para conocimiento de todos los jóvenes la totalidad de la oferta educativa que se abre para este segundo semestre. El día de hoy, con el periódico El Comercio, que es precisamente el de mayor circulación en la sierra, pero además les quiero informar que en la página del Cenecid, en la página ser Bachiller, y luego como veremos de un aplicativo app, todos los jóvenes van a poder integrar y van a poder conocer, informarse en detalle del conjunto de esta oferta. Respecto al proceso de admisión del 31 de julio al 4 de agosto, las y los jóvenes podrán postular en www.cerbachiller.es y escoger de una a cinco opciones de carrera. Del 7 al 11 de agosto, los estudiantes deben aceptar o rechazar el cupo. Luego de la primera etapa, si el postulante no obtuvo un cupo, tendrá una nueva posibilidad de postular entre el 17 y 21 de agosto. El estudiante, el postulante, opta en este caso por cinco opciones. Así vamos a funcionar, cinco opciones en orden de prioridad, prioridad 1, 2, 3, 4 y 5, de cualquiera de las dos mil y pico de carreras que están planteadas. Entonces, durante este mes vamos a tener dos momentos de postulación, el 1 del 31 de julio al 4 de agosto y el segundo momento de postulación va a ser entre el 17 y el 21. De acuerdo al titular de la Cenecida Augusto Barrera, los estudiantes que no logren obtener un cupo podrán acceder a un proceso de nivelación. Pues es importante recalcar que los puntajes más altos tendrán mayores oportunidades de acceder a un cupo. Los mecanismos que vamos a tener son este suplemento informativo, este suplemento además de en periódicos, lo que vamos a tener es en los puntos de atención ciudadana, vamos a tener en hospitales, vamos a tener en varios lugares, en los puntos de la propia secretaría y vamos a tener aplicativos, tanto tutoriales, la página web, etcétera, y también un app, a través del cual cada uno puede bajarse telefónicamente, enseguida vamos a presentar ya el demo y este tipo de productos. Eso va a permitir que los postulantes y sus familias tengan la más completa información para poder hacer una elección adecuada. Los jóvenes graduados de tercero de bachillerato con mayor puntaje en el sistema escolar público tendrán acceso preferencial a la educación superior. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Con el objetivo de conseguir la etiqueta de Geoparque Mundial de la UNESCO, estudiantes de la Universidad Regional Amazónica Iquian elaboraron un artículo científico sobre cavidades naturales en la provincia de Napo.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 la Sociedad Científica Espeleológica Ecuatoriana, la Universidad Iquiam y todas las comunidades quichua. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El primer laboratorio de investigación e innovación para educación para América Latina y el Caribe se presentará oficialmente este viernes 28 de julio en Quito. Su director en una entrevista exclusiva para Tele Ciudadana nos explica su objetivo. Este es el tercer lanzamiento que tenemos en América Latina de este centro que es una iniciativa realmente inédita eh, para la región. Esto nació de la voluntad de los propios países, eh, estoy hablando principalmente de Ecuador, pero también Brasil, Uruguay, Chile, Perú, eh, Colombia y México. El objetivo de suma...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 Es momento de una pausa, pero al regresar le contamos sobre el homenaje que se realizará al pensador esmeraldeño, Juan García Salazar. Quédese con nosotros. Inicio de Espacio Promocional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 No te pierdas el otro lado de Jueves, 21 horas 30, por Tele Ciudadana. Fin de espacio promocional. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Continuamos con más información. El proyecto Minero Fruta del Norte genera un impacto positivo en la economía de la provincia de Zamora, Chinchipe. Conozcamos más en la siguiente nota. A través de una inversión de 9,3 millones de dólares, la empresa London Go, la operadora del proyecto Minero Fruta del Norte, facilitó la adquisición de bienes y servicios a 162 proveedores de Zamora, Chinchipe, favoreciendo de esta manera la economía local de esta provincia. Esta cifra responde a una de las estrategias de la empresa, que incluye un programa subsidiado de precalificación y certificación para pequeñas empresas con valor agregado. Otro de los ejes en que trabaja la empresa minera junto con el Estado ecuatoriano y las comunidades de la zona es el fortalecimiento del talento humano. Un ejemplo es el programa de bachillerato extraordinario en la parroquia Los Encuentros, que beneficia aproximadamente a 200 estudiantes jóvenes y adultos. Caterine Morejón. Noticiero Ciudadano. Cuatro detenidos y más de 2.000 celulares incautados dejó el operativo Fortaleza 25, desarrollado en varias provincias del país de forma simultánea. Esta acción se la realizó en apoyo a la iniciativa de la Comunidad de Policías de América, Ameripol. Mediante una rueda de prensa, el director nacional de la Policía Judicial, Nelson Ortega, informó sobre los resultados del operativo Fortaleza 25, realizado en Guayaquil, Quito, Santo Domingo y Esmeraldas. Este fue un operativo eh, dirigí, eh, direccionado a través de Ameripol, bajo la Estrategia Nacional de la Policía Judicial, y se ejecutaron en algunos países el mismo día. La misma guarda relación con una política operacional proveniente desde la Secretaría Ejecutiva de Ameripol, la cual se convirtió en una estrategia operacional de la Policía Nacional. Ortega indicó que hasta el momento se han intervenido 310 locales comerciales, en los cuales se incautaron varios teléfonos y computadoras que no fueron debidamente justificadas. Como resultado de esta magna operación policial efectuada en todo el país, hasta el momento cuantificamos la aprehensión e incautación de 2.000 124 terminales celulares, 180 dispositivos, tablets y iPads. Según los oficiales encargados de la operación, lo que se busca es terminar el ciclo delictivo de robo a personas y de estos equipos tecnológicos. Con los resultados obtenidos en este operativo, se coordinarán acciones con las policías de Colombia y Perú, con el objetivo de conocer los métodos utilizados por las bandas dedicadas a estos delitos. Están los celulares que precisamente son sustraídos y luego vueltos a, a utilizar en el mismo sistema. Eh, realmente en, algunos, en algunas ciudades se ha determinado que existen pocos sitios donde hacen esta, este tipo de, de homologación, eh, pero eh, estamos a la expectativa de que el ciclo lo que hace al delito cortar ciclo del delito para que precisamente estos celulares, una vez sustraídos, no puedan volverse a, a, a conectar en el mismo sistema radioeléctrico, porque esto es lo que permite que se continúe con este tipo de robos. Según la policía, esta estrategia tiene como finalidad romper el ciclo delictivo relacionado con la comercialización de aparatos de telefonía celular procedente de la actividad delictiva. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El 82,57% de la prestación de servicios para las operaciones del bloque 43 ITT pertenece a empresas ecuatorianas. Este dato se desprende del último estudio realizado por la empresa pública Petro Amazonas. Conozcamos más sobre este tema en el siguiente reportaje de Ecuador TV. Petro Amazonas de P es la institución que al momento desarrolla explotación petrolera en el bloque 43 del ITT. Según datos del Ministerio de Hidrocarburos, la producción del campo Tiputini bordea hoy por hoy los 51 mil barriles diarios de crudo. Para los trabajos petroleros en esta zona de la Amazonía, Petro Amazonas de P acudió a la industria nacional para desarrollar la construcción de los campos, que implica además desarrollo de ingeniería, paquetizaciones y en general prestación de servicios. Según Hidrocarburos, al menos el 82.5% del total de acciones encomendadas para el desarrollo de la explotación petrolera en el ITT está en manos de la industria nacional por un monto que llega a los 160 millones de dólares ya que nosotros debemos a la industria nacional como nuestros aliados. Son nuestros socios estratégicos en todo el desarrollo del proyecto, en todas sus fases, en la fase de ingeniería, en la fase de procura, en la fase de paquetización de equipos y obviamente en todas las actividades constructivas. Son alrededor de 17 empresas nacionales que colaboran con Petro Amazonas en lo que respecta a la prestación de servicios, proveedores de bienes y materiales, fabricación de contenedores y construcción en sí de los campamentos porque los contratos al comienzo de la historia no eran para empresas nacionales, eran para empresas extranjeras. ¿sí? Pero las empresas extranjeras o contrataban a los ingenieros o contrataban a las empresas nacionales. Entonces poco a poco nos fuimos nutriendo de eso y peleando para que nos den un espacio, ya no como subcontratistas, sino como contratistas. Que nosotros hemos crecido bastante, eh, paralelamente al crecimiento de, de Petro Amazonas también. Durante los, los años anteriores, eh, eh, eh, en particular, nuestra ¿no? empresa ha invertido mucho en tecnología. Según datos del Ministerio de Hidrocarburos, la producción de Petro Amazonas EP es de 430 mil barriles diarios, con un costo de producción de 16 dólares con 96 centavos por barril y de operación de 6 dólares con 89 centavos. Este viernes 28 de julio a las 10 de la mañana en la Cancillería Ecuatoriana se rendirá un homenaje a la vida y obra del pensador esmeraldeño Juan García Salazar, conocido como el Bambero Mayor. Juan García Salazar, no solamente para el pueblo afroecuatoriano, sino para todo el país, representa uno de los más grandes históricos personajes en cuanto a la reivindicación de los derechos del pueblo ecuatoriano a Juan García es muy difícil o fue muy difícil conocerlo, no apreciarlo. Muy difícil escucharlo y no seguirlo. Muy difícil ser su amigo y no ser su discípulo. Fue, y como se lo conocía, el maestro de muchas generaciones aquí en el país, quien desde su sencillez y desde su sapiencia supo establecer un método apropiado para cada generación, para cada grupo humano, de modo que la transmisión de sus conocimientos, de su personalidad incluso, fue muy sencilla, pero muy profunda. ha desaparecido su, su cuerpo, su conocimiento, su espíritu, queda en todo el Ecuador, queda en todo el pueblo ecuatoriano, queda en Latinoamérica y en toda la gente que le conoció alrededor del mundo. Por favor vengan a conocer un poco más de lo que nosotros tenemos, de lo que se desconoce de nuestra cultura, no solamente el baile o la alimentación. Tenemos mucho por contarles, mucho porque ustedes conozcan y realmente va a ser un gran placer para nosotros de que vengan.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 En Estados Unidos, la reforma sanitaria conocida como Obama Care resistió la segunda votación del Senado que pretende derrogarla y Francia comienza a controlar los incendios que han desplazado a miles de personas Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional Dos votos. Derrotas. El Obama-Kear, la reforma sanitaria hecha en 2010 por Barack Obama, resiste. En la segunda votación, en 48 horas en el Senado, los republicanos, que son mayoría en la Cámara Alta, han vuelto a fracasar en su intento de desmantelar la ley sin reemplazo, lo que dejaría a 20 millones de estadounidenses sin cobertura médica. El dividido partido gobernante en Estados Unidos no consigue ponerse de acuerdo sobre la versión alternativa. Así que la alegría de Trump ha durado poco. Justo después de que el martes el Senado aprobara el debate sobre la derogación, decía que Estados Unidos estaba más cerca de liberarse del desastre que es el Obamacare. La tendencia que parece imponerse para conciliar las diferentes visiones dentro de los republicanos es un desmantelamiento limitado que eliminaría solo algunos capítulos de la ley. El primer ministro francés sobrevuela en helicóptero la zona afectada por los incendios en Francia. Edouard Philippe visitó la región de baja en el sureste del país, que es el área más afectada por los incendios forestales. El jefe del Ejecutivo asegura que la situación, aunque sigue siendo intensa, está mejorando, especialmente en Bohme-les-Mimosa donc, évidemment, une enquête judiciaire qui a été engagée, car dès qu'un départ de feu Obviamente, se ha abierto de una investigación. Como cada vez que se inicia un incendio, siempre se abre una investigación y esta ya ha comenzado. Espero que nos permita conocer e identificar las razones de estos fuegos. Que, je l'espère, de saber y identificar las razones de ces départs de feu. El fuego, que se declaró en la madrugada del martes al miércoles, ha obligado a evacuar hasta 12.000 personas en esa localidad turística de la costa azul. En torno a 2.000 han debido ser realojadas en centros de acogida habilitados en las localidades vecinas, ya que el fuego sigue activo en varios frentes. Los palestinos cantan victoria tras la retirada de los dispositivos de seguridad a la entrada de la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Jueves de madrugada camiones salieron con las estructuras metálicas desmontadas entre los gritos y cánticos de miles de fieles musulmanes congregados en las plazas y callejuelas adyacentes. Israel, que un día antes había retirado los detectores de metal, ha dado marcha atrás ante la presión internacional y la extrema volatilidad de la situación que hacía temer un estallido de violencia durante la oración del próximo viernes. Según un sondeo, el 77% de los israelíes opina que la retirada de las medidas de seguridad ha sido una capitulación por parte de su primer ministro, Benjamín Netanyahu. El Moulin Rouge de París recibe a las multitudes de nuevo. Una noche de lleno total. Sus 900 visitantes de todo el mundo disfrutan el espectáculo del famoso cabaret. Un cambio bien recibido tras la caída del turismo el año pasado. En 2016 tuvimos una tasa de afluencia del 75%, que es muy poco. Ahora, en el primer semestre de 2017, tenemos una tasa de 87%. Es un buen indicador, sabiendo que en los buenos años tenemos una tasa de entre 95 y 97% de las entradas. El 15% de aumento en las ventas desde el inicio de año es un alivio para el Mulangush. La tendencia se refleja también en otros negocios. Cerca de 5 millones de reservaciones de hotel se hicieron en Francia entre enero y abril, lo que representa un crecimiento de 4% comparado con las cifras del año pasado. Los expertos creen que este aumento se debe a un cambio en la percepción pública, ya que Londres, Manchester, Berlín, Estocolmo y París ya no parecen inseguras. La repetición de, ese, de la repetición de estos eventos, muy regulares últimamente, porque ha habido muchos en pocos meses, los ha hecho parte del paisaje. Ahora eso ya no impide imaginar, pensar, organizar un viaje en una ciudad europea y en particular en París. En los campos Elíseos hay mucho turismo en medio de un fuerte operativo de seguridad que ahora es parte de la ciudad. A tan solo unos metros, hace unos meses, un ataque terrorista cobró la vida de un policía, pero la gente no permite que gane el miedo. Si dejamos que los terroristas nos prohíban viajar, ellos ganan. Nos hemos sentido muy seguros el tiempo que hemos estado aquí. Siempre está en tu mente, pero ¿qué vas a hacer? Te vas a esconder toda tu vida y no viajarás porque, ya sabes, puede ocurrir en cualquier parte. Las cifras del turismo en Francia para 2017 ya lucen prometedoras. Y eso es en su mayoría gracias al regreso de los visitantes internacionales. Los números récord de los primeros cuatro meses del año registraron 20% más que en 2016. De esta manera finalizamos. Manténgase informado en nuestras siguientes emisiones. Una excelente noche.